Bueno, hoy en a repasar la propiedad de las potencias. Eh, así en vista la pizarra parece un montón, esto es muy difícil, pero son tonterías. La mayoría son muy tontas. Y esto hay que, que saberlo como el ABCD, porque si no, cuando cae el ejercicio voy a liar un montón. Vamos a empezar por las primeras, que son, ya os digo, súper tontas. Eh, un número elevado a cero vale 1. Eso siempre. Cualquier número elevado a cero vale uno. Ahí no hay tutilla. Esto es prácticamente un... Esto es como la Biblia, esto ¿sabe? Esto es así, no tiene que ver. Un 2 más de C se llama. A elevado a 1 es A. Un número elevado a 1 es el mismo. Lo mismo, esto se sabe desde cuando eres chico. La tercera propiedad. Esto ya es un poquito más que yo cuando empecé a estudiar me liaba bastante. Que A elevado el número negativo es lo mismo que 1 partido A elevado a ese número. Es decir, cuando tengáis un exponente negativo es lo mismo que el, de el inverso de ese número. Eh, y con el exponente ya es positivo esto es muy sencillo es eh, que 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 elevado a 2 pero es eh, 1 partido 2 perdón pero elevado a 1 solo es que le quitáis el menos si fuera un 2 pues aquí os parecía un 2 tan sencillo como eso pero al principio siempre da lugar a muchas confusiones la cuarta propiedad esta es súper curiosa y muchas veces va a servir a lo mejor no ahora pero más adelante seguro y es que a elevado a una fracción de entero se convierte en una raíz. Y tú dices, bueno, ¿qué te ¿Eso cómo es? Verás, por ejemplo, a elevado a un medio es lo mismo. Como vemos aquí, n es el exponente de la raíz y m es el exponente de lo de dentro. Entonces, a elevado a un medio sería la raíz cuadrada, porque el 2 se queda aquí, y la raíz cuadrada no la ponemos porque es la raíz típica, y de a elevado a 1, que es a. Entonces tenemos que la raíz de a es G elevado a, a elevado a un medio. Eso es muy curioso, ¿eh? Yo lo he flipado de chico. Y se, de esto se, se entiende que a elevado a m, a m, menos m partido de n, perdón, es lo mismo. Aquí tenemos un negativo, aquí tenemos, por esta propiedad, un problemilla, que es que en vez de ser la raíz arriba, es 1 partido esa raíz. Recordamos pues que esto como propiedades distintas son teoría, porque ya tenemos unas pocas. Simplemente de esta se deriva, que si tenemos un número negativo, tenemos la inversa de, ese, de esa red. Seguimos un poco con las propiedades. Ya como veis no hemos liquidado cuatro siempre no no, Todavía está tirado. Entonces lo prende enseguida. Estas son las típicas, las que las usamos siempre. Y es que a eh, productos de potencia con la misma base se, se suman sus exponentes. Eso lo hemos escuchado siempre de chicos. Pues ya está, si tenemos a elevado a un exponente y ese a elevado a otro exponente, sumamos su exponente. Es decir, 2 elevado a 4 por 2 elevado a 3 sería 2 elevado a 7. tonto, ¿verdad? Si queréis, podéis verlo así, para que veáis que esto no es por la cara. Esto es, por ejemplo, si tenemos 2 por 2, entonces tenemos 2 exponentes, 1, sería 2 al cuadrado. Es la base de la potencia Si tenemos 2 del mismo, pues la agrupamos y nos queda al cuadrado. por lo mismo que si aquí tuviéramos 2 al cuadrado, esto sería 2 más 1, 3. Pero que si nos fijamos, esto es 2 por 2 y por 2. ¿Cuántos 2 tenemos? 3. Es que es la base de la potencia, ¿vale? Es muy sencillo. Tenemos el de la división. El de la división es un poquito más, más raro, porque dice, ¿cómo que se restan? Ahí te estás quedando conmigo. Pero vaya a ver un montón. Lo dicho, si tenemos una fracción siempre, en la misma base, es decir, el mismo número, elevado a exponente distinto, es la resta de los exponentes. ¿Cómo es esto? Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo A, vamos a poner con A, para que veáis, la misma base siempre, ¿vale? Tengo A elevado a 4, partido A elevado a 2, según esto, me dice que sería 4, un cuadro un poquito más largo, 4 menos 2, 2, A elevado a 2, eso no puede ser, eso es muy raro. Vamos a hacerlo como antes, vamos a alargarlo para ver qué pasa. A elevado a 4, 4 veces A. O sea, 4A multiplicamos. Pues 1, 2, 3 y 4A. ¿Eh? A elevado a 4. Y tenemos A cuadrado, es decir, A por A, 2A. A por A. Esto es un 9, esto no es un 9, esto es un A, ¿eh? Siempre la misma base. Y ahora vemos que si sí sabemos si cuando está multiplicando se puede simplificar. Tenemos aquí dos a aquí por la cara, <coughs> perdón, dos a aquí y dos a aquí, que nos la podemos quitar en medio. Y resulta que nos queda a por a, que es a cuadrado. Como vemos se cumple, esto no es, no es magia, es ¿eh? simplemente que se simplifican y nos quedan siempre las recta de los exponentes, ¿vale? Entonces ya no hemos quitado toda esta parte de arriba. Ya sabemos todas esas propiedades que no son pocas. Ahora vamos a ir a una que siempre se usan también mucho, Que es, esta es así, esta no hay más. Una, un exponente elevado a otro exponente es el producto del exponente, no es más, a cuadrado por 2 sería a, a, a cuarta, no tiene más, se multiplica los exponentes esta es eh, también muy curiosa, que dos dos números con exponente con el mismo exponente, es decir, distinta base pero el mismo exponente, no como antes, que siempre tenía la misma base, aquí sería distinta base, pero el mismo exponente es lo mismo que multiplicar esos dos números y elevarlos a ese mismo exponente. Es decir, se mantiene constante el exponente y los números se multiplican entre ellos. Y lo mismo le pasa a las fracciones. Es lo mismo, aunque sean distintos los números, si están elevados al mismo exponente, es lo mismo que elevarlos a los dos, dividirlos y después elevarlos. Es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 4 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Técnicamente que es lo mismo que 4 por 2 hacerlo 4 por 4 16 por 4 y ahora aquí tiene que ser lo mismo que 8 al cuadrado esto si nos fijamos 6 por 4 24 2 64 y 8 al cuadrado 64 no nos han engañado la igualdad se cumple y no lo voy a hacer para esto pero vamos es lo mismo pasa lo mismo son un montón de propiedades, pero son muy tontas, como veis, y se usan, ya os digo, día a día. Espero que os sirva de ayuda y si tenéis alguna duda en cualquiera, preguntadlo, que lo repetiremos a veces vez que haga falta, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Buenas, espero que estéis bien. Hoy en PASI vamos a dar la propiedad del logaritmo. Ya supongo que la sabréis más de uno, pero claro, siempre estás haciendo algún ejercicio y dices, bueno, pues esta propiedad como era. Bueno, así para quitaros de lío, la explico yo otra vez, que no, no me supone ningún problema. La primera propiedad del logaritmo...